Qué pasó Ya ¿No se Ya y ya no, está, ve. Nada más puede como Crisis. O sea, ya corriendo lo vende. Del pasto, todo. Está, lo está pidiendo como si nada. Sí, un poco lento, perfecto. ¿Ves qué talita? Esta es cuarta generación del... Sí, paso. De, de. y, y la última generación de bueno, tarjetas sí, de Nvidia. 7, 765 N. ¿eh? A ver, inclusive a ver, me vas a sacar esta parte. Y me dice que ya no, no puede